Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde estén. Mi nombre es Pedro Galoán, soy director de Contenidos y Tecnología de Software Guru y es un placer estar con ustedes para este Talks to Code. Eh, es un placer darles la bienvenida a este evento, voy a platicarles un poco sobre de qué se trata el evento y luego les voy a dar un... un, un vistazo a algunos datos importantes generados por el estudio de salarios de Software Guru. Entonces, tenemos dos partes. Primero nada más, eh, como les decía, esta es la agenda que tenemos, qué es Best Place to Code, qué onda con talks to Code y, eh, oh, ¿y por qué cuesta. Y, y luego nos vamos a lo que es el estudio de salarios. Entonces, ¿qué es, eh, primero, qué es Best Place to Code? ¿No? Best Place to Code, para quienes no sepan, es una iniciativa de Software Guru para reconocer empresas que, que hacen un esfuerzo por atraer, retener, desarrollar talento técnico. ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues por medio de buena cultura, buena compensación, desarrollo profesional. Eh, ¿Cómo funciona? Pues básicamente... Cualquier empresa que le interese ser un best place to code eh, solicita ser evaluada. Esta evaluación la realizan los empleados de la empresa, la gente del área de tecnología, evalúan a la empresa de forma confidencial. Eh, de hecho, los resultados no tienen acceso. El único que tiene acceso a los resultados soy yo. Este, y están desvinculados de, de las personas individuales. Yo audito que sí eh, los contestan personas que tienen cuenta de email de esta empresa y que existen, pero no se comparten los resultados. Y en caso de que las empresas aprueben la, la evaluación, eh, pueden contratar una membresía. Esto tiene un costo y a lo mejor para algunos dicen, ah, pero es que cuesta, ¿ves? sí, cuesta, ahora sí que el trabajo detrás cuesta, pero no por pagar eres aprobado, ¿no? O sea primero tienes que evaluarte, pasar, y ya si pasas, ya puedes este, pagar una membresía para estar publicada. Eh, anualmente publicamos un ranking. Ese ranking básicamente pues es cómo quedó la lista eh, de acuerdo a distintos grupos a distintas categorías, eh, porque sabemos que es difícil comparar eh, bajo la misma escala, por ejemplo, a, a un startup que a un corporativo, que a una empresa de consultoría. ¿no? La verdad es que los, cada uno de esos tiene, tiene como sus características particulares que hacen difícil que puedas evaluarlas uno a uno en términos de compensación, de prestaciones, de desarrollo profesional, cultura. Pero bueno, los invito a que... Eh, consulten ese, el ranking de este año, 2021. Ya lo habíamos publicado, eh, creo que hace un par de semanas, pero por si no lo han visto, échenle ojo, ahí está el, el artículo. Eh, ahora sí, habiendo dicho que es Best Place to Code, les platico sobre este evento, Talks to Code. Talks to Code. Eh, el objetivo es ser Talks to Code es pues presentarles, acercarlos a empresas que son Best Place to Code. Pero no se trata nada más de decir, ah, estas son las empresas y ya. Realmente lo que queremos es que estas empresas compartan cómo hacen las cosas, cómo trabajan, cómo es que, <coughs> cómo es que mejoran, qué hacen para ser Best Place to Code. no Y esto lo... Um, no se trata de que, ah, pues venga un directivo de la empresa y diga, uy, sí, nuestra empresa es lo máximo. Y miren, no realmente lo que buscamos es que las charlas sean impartidas por colaboradores, por gente del equipo técnico. Y que compartan no nada más cosas, les digo de, ay, sí, es bien padre nuestra empresa porque nos dan pizza este, los viernes y cerveza. Eh, sino que digan, o sea, mire, así manejamos los proyectos, usamos este stack tecnológico, así, así nos entrenamos, así incorporamos a nuevas personas a nuestros equipos. ¿Y por qué? Porque a fin de cuentas, eh, Talks to Code tiene eh, una de sus misiones, entre su misión está subir la, la, la barra, el nivel de, de las empresas y profesionistas de, de software en México, y de hecho en, en Hispanoamérica. ¿Y por qué? Pues porque eso nos conviene a todos, a todas las empresas que formamos parte del sistema y a todos los profesionistas. Mientras haya empresas que tratan mejor, más empresas que tratan mejor a los desarrolladores, Va a haber más desarrolladores de software y mejores eh, y esto nos beneficia a todos. Entonces, las empresas que son parte de Best Place to Code entienden esto perfectamente y no tienen ningún problema en, en, en compartir y decir, miren, o sea, nosotros hacemos las cosas así. Obviamente, pues la expectativa es que también algunos de ustedes digan, ah, wow, qué padre trabaja esa empresa. Yo quiero trabajar ahí, me gustaría trabajar ahí definitivamente eso es válido, pero incluso, pues, que si no hay esa oportunidad, pues que ustedes eh, eh, aprendan de estas prácticas, vean si hay algo que pueden sugerir para que su empresa también haga de esta forma, vean que si sí es posible, ¿no? o sea, muchas veces eh, justamente pa parte de esta misión de Best Place to Code es decir, hey, mira, no necesitas irte a otro país para... Trabajar en una empresa donde, donde tratan bien a los desarrolladores ¿no? y donde hay buenos planes de, de desarrollo profesional, de entrenamiento, una buena cultura, buena compensación. O sea, no es necesario que salgas de, de, de tu país. Hay empresas locales en nuestra región donde hay eso. Entonces, justamente eso es lo que queremos mostrar. Eh, entonces, bueno, ustedes ya están aquí viendo esta charla. Ya saben que vamos a tener charlas durante hoy y mañana. Por si tienen duda de la agenda o por si llegaron ahorita de curiosos porque vieron un mensaje en alguna red social y empezaron a ver esta charla sin saber bien qué onda, los invito a que eh, consulten la agenda en bestplastocode.com, diagonal S, diagonal events, diagonal talks to code 2021 Ahí también van a ver otros detalles del evento. Los invito a que se unan al Slack de Talks to Code. En el Slack ahí estamos compartiendo, por ejemplo, el, el URL de estos slides, lo compartí ahí. Están interactuando los participantes, ahí están comentando. A lo mejor ahí ahorita están escribiendo algo de mí, no sé si ando despeinado o no, o okay, qué, pero bueno, ahí está el cotorreo en, en el Slack de Best Place to code. Y también ahí pueden contactar con las empresas participantes, eh, si les interesa, o, y, o los conferencistas, si quieren preguntarle algo a alguien sobre cómo manejan las cosas en su empresa, algo de lo que presentó, pues adelante, ahí los contactan. También eh, les recuerdo que tenemos un kit virtual. El kit virtual, pues, básicamente consiste en regalitos que estaremos dando a través de, de, de rifas y actividades. En Slack pondremos las instrucciones para que se ganen. Tenemos por ahí unos gift cards de Amazon, una estancia para una, unas vacaciones. No estoy recomendando que ahorita salgan de viaje, que se vayan de pachanga en estos momentos de pandemia, pero cuando puedan hacerlo van a tener su estancia en hotel si se la ganan. Eh, y les recuerdo también que todas las sesiones de Talks to Code se graban y pueden verlas inmediatamente. Una vez que terminan, a los pocos minutos ya están disponibles y nada más que está escondido, está un poquito escondido cómo verlas. En, en esta herramienta que usamos, que se llama Crowdcast, Aquí donde me están viendo, van a ver que arriba a su izquierda, si arrastran su mouse por ahí, les debería aparecer algo que dice Schedule. Y si le dan clic ahí, les va a abrir la lista de sesiones que forma parte de Talks to Code. Entonces, cuando ustedes estén viendo, por ejemplo, la sesión que va a seguir después de esta, si quieren regresar a ver la, la mía, le van a le dan a Schedule y ahí la seleccionan de la lista. Y les va a aparecer la, la grabación. Muy bien. Entonces, realmente de lo que es Tóxico. Ah, perdón. Muy importante. Mañana a las 7 de la noche eh, tenemos nuestro evento de convivio. Eh, el convivio va a ser en Gather Town. No sé, algunos de ustedes que ya han estado en eventos de SG, en eventos online en los últimos meses, ya nos ha acompañado aquí. Pues es un, es un espacio online con avatars donde estás caminando y te acercas a gente y platicas con ellos. Y tenemos varias actividades ahí, eh, juegos. Van a estar las empresas de Best Place to Code también ahí. Quieren platicar con ustedes, ver si ustedes están interesados en oportunidades laborales. Entonces ahí digamos que también es convivio y, y feria de... de, de de ofertas laborales para quienes les interesen. Entonces, mañana a las 7 de la noche, en el Slack vamos a compartir el link Perdón, en el Slack vamos a compartir el enlace. Eh, y, bueno, los invito a que nos acompañen mañana. OK, habiendo dicho eso, ¿cuánto tiempo me queda? Tengo, OK, tengo 17 minutos. Voy a buscar irme... Eh, Rápido con esto, para ver cómo nos va con el demo. Muy bien. Ustedes saben que Software Bureau hace un estudio, bueno, una encuesta de salarios cada año. Eh, típicamente lo hacemos hacia finales de año, diciembre, y en enero publicamos los resultados. Eh, este año es lo mismo, eh, lo abrimos en diciembre, eh, captamos resultados. Todavía no, no publicamos el reportaje eh, digamos que oficial, completo artículo. Tengo ya datos previos. Eh, me da culpa que no he publicado el, el reporte, pero también ahorita les, les explico un poco más de, de, de qué hay detrás de eso. Eh, Voy a, los datos que voy a mostrar, todos ustedes, toda la información que voy a mostrar, ustedes la pueden replicar y pueden generar sus propias estadísticas y es en lo que quiero enfocar la parte final de esta presentación, explicarles cómo ustedes pueden descargar estos datos y correrlos y generar sus propias estadísticas y justamente mi intención es abrir a que ustedes haga, generen hallazgos y los compartan para que publiquemos eso. Más que un solo reportaje de, ah, Pedro agarró y dijo eso, eh, quiero invitar a que quien quiera pueda echarse un clavado a los datos y compartirnos sus hallazgos. OK, entonces, eh, ahí en estos URLs ustedes pueden ver la encuesta de salarios. También tenemos en GitHub un repositorio con los datos y, y con un ejemplo de un notebook con el cual este, hago, genero, los datos que voy a mostrar y algunas un, un, una hoja de, de cálculo donde tengo algunas tablas generadas de, este, de esta forma, con este notebook. Entonces, primero, ¿no? Ahora la pregunta del millón. Pedro, ¿cómo está el salario? Dame un, un único número que me sirva para todo mágico. Bueno, el único número mágico para darse una idea una vez, como siempre, esto es apenas para darse una idea de cómo están las cosas. No significa que porque estás en TI a fuerza ganas esto, eh, porque varía mucho, depende de experiencia ciudad habilidades. Pero bueno, en resumen, los datos que nos arroja 2000, eh, los números actuales es que el salario medio de un profesionista de TI en México es de 40 mil pesos, eh, la media que es el promedio eh, es de 47 mil tenemos una desviación estándar de 34 mil pesos lo cual es casi, digo, es como el 80% de la media o sea que es alto, lo sabemos ¿por qué? pues porque con una sola categoría es difícil eh, representar todos los escenarios posibles, más adelante ya veremos cómo se va a acotando eso para tener una menor desviación. El, 24, el 25% de las personas indicó que gana menos de 24 mil pesos y, el, y otro 25% indicó que gana 60 mil pesos o más. Tenemos este año, hemos recopilado 1,516 respuestas válidas de México. Tenemos un poco más, tenemos 1,650, pero eso involucra a otros... Países, y para estas estadísticas ahora solo consideré a, a México por, para poder comparar de, de forma igual. Eh, tenemos 1516, eh, comparado con otros años, estamos ahora sí que es, es menos. Ahí estamos buscando entender qué falló, si nos, está, nos hizo falta difusión y o oh, si la pandemia pues ha complicado tanto la comunicación como que la gente tenga ganas de completar esto y lo entendemos perfectamente. Pero bueno, aún así con estos datos, aunque son un poco menos, nos realmente vamos a ver que, que, que nos da información útil en, en varios escenarios. Podemos ver que el, el salario ha crecido, ha mantenido su ritmo este, de crecimiento, incluso el, el, el salario medio pues ha estado creciendo típicamente por encima de la inflación. Eh, y creo que todos los que estamos en TI, o la gran mayoría de los que estamos en TI, la pandemia lo único que ha hecho es generarnos más trabajo, y sobre todo estando en, en, en, en Latinoamérica, pues ha hecho que más empresas globales se abran a las posibilidades de trabajo remoto y eso a su vez pues ha hecho que, que, que se complique, ahora sí que pone mayor presión a la demanda laboral de profesionistas y eso pues a su vez genera impacto a los salarios. Eh, de acuerdo a la experiencia, como ustedes saben, pues tiene un, un gran impacto cuántos tus años de experiencia con su salario, la curva parece que... El pico está entre los 9 y los 14 años de experiencia. Eh, entonces, alguien en nuestra profesión rápidamente creces de, de, de, en tu salario. Movemos de tener un salario de cerca de 18 mil pesos con menos de dos años de experiencia a, a un salario medio de 55 mil pesos eh, con 11 años de experiencia. Eh, Desafortunadamente, todavía nos falta mucho que hacer en cuanto a, a, a igualdad de género. Eh, el salario de las mujeres sigue estando eh, 25, eh, 30 ciento. Depende de, de, de, del contexto específico, pero está claramente debajo del de los hombres. Y no solo el, el salario, sino la cantidad de personas. En una gráfica más adelante mostraré eso, el, el dato con, con cantidad de, de personas en cada segmento. Entonces, bueno, nada más es algo que tenemos seguimos teniendo trabajo que hacer ahí para atraer a más mujeres y para compensarlas adecuadamente. Eh, Ciudades en México, aquí estos datos hay que tomarlos con, con un grano de sal, como todo, pero especialmente estos, porque como podemos ver, por ejemplo, Hermosillo nos arroja el, el salario más alto, pero la la, el número de observaciones es re la, relativamente pequeño, son 25 observaciones. Puedo apostar que la gran mayoría de esas observaciones trabajan en dos empresas, eh, supongo que Aviada y, y, y Mirsoft, eh, Aviada es best place to code. Eh, y, bueno, pues trabajan para mercado americano y, y, y, y pueden pagar estos salarios, ¿no? Eso no significa que alguien en un, que trabaje en Hermosillo, en, en una dependencia de gobierno o en, en una pyme de manufactura, este puede llegar con la mano en la cintura y decir, ah, págame esto, pues está complicado, ¿no? Pero esa persona, si sabe inglés y tiene las habilidades necesarias, es muy probablemente que pueda eh, conseguir trabajo en una de estas empresas, en el y yo, eh, y obtener acceso a este tipo de salarios. El caso de Guadalajara es, es más, eh, tenemos más observaciones y de hecho, la desviación estándar, como ven, es mucho menor, ¿no? Mientras en Hermosillo tenemos 25 observaciones y una desviación estándar de poquito más de una media, lo cual es bastante, o sea, que traemos un rango de respuestas bastante amplio. En el caso de Guadalajara tenemos 200 observaciones, un salario de 55 mil pesos en la mediana y una desviación estándar de 29 mil pesos, que es casi casi la mitad de la media, lo cual no es guau, wow, pero, pero digo, es, es lo que nos dice es que en el caso de Guadalajara está mucho más este, alineados los salarios. no, O sea, no hay tanta variación. Y bueno, los casos de otras ciudades que estamos incluyendo, solamente incluimos casos de ciudades de donde teníamos por lo menos 10 datos eh, por si ustedes dicen, ¿por qué no aparece mi ciudad? Yo la contesté. Bueno, es porque eh, solamente incluimos los casos de ciudades donde teníamos por lo menos 10 datos. Vemos ahí a varios de los sospechosos comunes. Y, eh, hay algunos casos con muy pocas respuestas donde es difícil generar un, una conclusión clara, no como Aguascalientes, por ejemplo. Eh, pero hay otros donde sí vemos cómo se moldea y que se, com, cómo se ha estado comportando. Um, ¿Cómo estoy de tiempo? Es, perdón, es que se sigue. Puse mi reloj, mi teléfono de timer y se sigue apagando y apagando. Me quedan ocho minutos, entonces voy a, hacer, voy a irme rápido porque quiero mostrarles cómo ustedes pueden generar esto. Antes de seguir, ciudades y género, algo muy importante. Ya vimos cómo están los salarios y habrá ciudades que presuman mucho de sus salarios, pero si vemos el porcentaje de mujeres en cada ciudad, pues ahí ya no está tan bonito. Eh, Colima de Tijuana y Ciudad de México son las que tienen el porcentaje de mujeres más alto entre nuestra encuesta. O sea, las personas que contestaron la encuesta de salarios de SG. Estas son las ciudades, Colima, Tijuana y Ciudad de México, que tuvieron un mayor porcentaje de mujeres participantes. Entonces, bueno, aplausos a ellas, a Colima, sabemos que ahí en Colima hay varias empresas que son Best Place to Code y, y que han hecho un gran esfuerzo por y, incorporar a más mujeres en, en roles técnicos y están recibiendo los frutos de ello. Eh, el inglés, como siempre lo hemos dicho, es súper importante. Esta gráfica, eh, a lo mejor, no sé, digo, la dejo aquí, pero lo que quiero mostrarles es este caso, que es cómo se refleja ya en un caso particular. Si nosotros generamos cuál es el salario medio para un desarrollador de software en Guadalajara con siete o más años de experiencia, estos son los datos que nos arrojan y, y podrán ver cómo, uf, o sea, hay una clara diferencia desde si tienes nivel elemental así si tienes nivel nativo de 16 mil pesos hasta 125 mil pesos de compensación de salario bruto mensual. Eh, entonces, bueno, no es este... Creo que está de más que les diga que aprendan inglés, pero ahí están los números. Ahora, ¿cómo replicar esto? Hoy voy a compartir rápido mi pantalla. Aquí tengo yo. Como les dije, tenemos un repo en, eh, en GitHub y les compartí el URL. Fíjense, voy a partir desde cero. Aquí tengo un directorio vacío. Voy a clonar mi repo. Aquí está mi repositorio, cambio a él. Eh, a mí tengo que crear, bueno, a mí me gusta, Pedro, me gusta crear virtual environments en Python para poder instalar las bibliotecas que necesito para cada proyecto. Entonces, voy a crear una biblioteca, digo, un virtual environment en el directorio punto eh, Ya lo creé, lo activo. Ya está activado y entonces voy a instalar las bibliotecas que están definidas en mi archivo requirements. ¡Rum! Se arranca pip a instalar las bibliotecas que voy a necesitar, que básicamente son tres. Son pandas, eh, bokeh para la visualización y Jupyter para el notebook. O sea, es un Jupyter de notebook. Pandas, porque uso data frames de Pandas y bokeh para la visualización. Ahí me salen unas cosas rojitas que salen, creo que por WSL, pero sí pudo hacerlo todo bien. Ya tengo mi ambiente y entonces, ya que está esto, simple y sencillamente le doy Jupyter Notebook y abro mi... Eh, este URL... Me abre mi Jupyter, abro el notebook que se llama salarios.ipnib y ahí está el notebook con todo. Estoy usando los datos de Answers-2021.csv. En el repositorio, si me regreso al repositorio, déjenme abro una ventanita más. ¿Dónde lo pusimos? En cdtmp. De salarios notebook, sí, ahí es donde cloné mi repo. Tengo el archivo Answers 2020 CSV y Answers 2021 CSV. Entonces, en, como se pueden imaginar, 2020 tiene los datos de, de diciembre de 2020, los de 2021 tienen los de diciembre de 2020. ¡Ah! Lo hice mal. Bueno, 2020 tiene los del año pasado, 2021 tiene los de este año. Eh, entonces, regresando a nuestro notebook, aquí está lo que ustedes necesitan. Y aquí vienen cómo generé cada una de las gráficas que les acabo de mostrar. ¿no? Ustedes lo que hacen es: digo, van a ten... Vienen comentadas las instrucciones de qué ustedes haciendo en cada caso. Primero selección, filtro nada más México, genero mis categorías de experiencia. Y genero mi gráfica. Para comprar por género, igual, genero todas mis categorizaciones de experiencia y de género. Genero mi gráfica. Genero la de burbujas. Aquí es donde les decía, por ejemplo, en este cinco años de experiencia, uno, tenemos 115 hombres con salario medio de 40 mil pesos. Y con cinco años de experiencia, tenemos solamente 33 mujeres con un salario medio de 28 mil pesos. Eh, aquí viene como genero lo del inglés como agrupo por ciudad por lenguajes en fin, todo esto ustedes pueden replicarlo y pueden modificarlo y filtrarlo de la forma que quieran yo no soy experto en pandas pues si ven el código van a ver que igual le hago las cosas de forma muy cavernícola y, oh, y debe haber funciones que hacen mucho más sencillo las cosas que hago, casi casi tengo que estar googleando. Para cada cosa que quiero hacer, tengo que estar googleando qué, qué función utilizar. Pero bueno, se logra y con eso genero las tablas que les mostré. Ya se me acabó el tiempo. Oh, me queda un minuto, justo a tiempo. Entonces regreso a mis slides y voy a pararlo ahí.